Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero contarte que el empeño de unos y otros de hacernos a los humanos pequeños, miserables, insignificantes, eh, insignificantes mortales, disminuidos y minusválidos, <risa> dependiendo de, de un sistema que nos deja vivir más o menos como esclavos esto tiene, no tiene futuro eh, está condenado a, a, a que no se dé a, está caducado ¿por qué? porque la vida mmm, no es así la vida es un continuo de perfección absoluta y armónica y siempre en movimiento, eternamente renovado, de forma que el empeño tanto individual como de una cierta parte del colectivo de empequeñecernos como seres humanos no tiene futuro. No tiene futuro. Entonces, quizás... No lo veas ni tú ni yo con estos ojos, pero eso no tiene importancia porque al fin y al cabo estamos hablando de, de, de tiempo. Y el tiempo, como no es, en realidad no es cronológico, solo que el tiempo es tridimensional en el sentido de que el tiempo es cronológico, lineal. Mmm, caótico, eh, caótico de Kairos, que es circular, del momento del presente y aquí y ahora, y del de dios Aion, que es el tercer dios, la tercera divinidad, que es la del tiempo eterno. Entonces, si estuviéramos hablando solo del tiempo de Cronos, pues sí que es importante, porque bueno... Estamos limitados por el tiempo y esto se acaba y hay que vivir a tope y ser lo más felices que sean. Y sí que es verdad que esto es una realidad, pero la pregunta es ¿desde dónde? ¿Desde dónde vas a, a, a vivir tu vida? ¿Desde dónde la enfocas? ¿Desde la materia perecedera? desde algo que es mucho más inmaterial y que, que, que no pasa como las nubes, sino que permanece desde dónde, desde dónde la abordas tú. Entonces, el modelo teórico de, propuesto por Rolando Toro en su base del eje principal, Rolando pone el potencial genético. y... ¿Por qué pone potencial genético? Porque hay toda una estructura que no, en la que no voy a entrar... ...y en la que sí que te invito a que visites mi página web... ...donde allí hago todo un artículo documentado... ...y con fotografías y que habla de la genética... ...y del proceso genético, no de como una experta... ...porque yo no soy ninguna experta en genética... ...pero sí a grosso modo se da a entender... Eh, en síntesis, que todos, todos los procesos de los genes del cromosoma, de, del ADN a RN y todo esto que allí encuentras la explicación, pues yo te la simplifico diciéndote que todos esos comple esa complejidad de relaciones eh, infinitamente pequeñas que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, son fractales de la vida que nos habla de, de una comunidad eh, que intercambia eh, saberes que intercambia eh, información que en su singularidad aporta a un núcleo muchísimo más grande y así en una visión fractal de la vida en lo pequeño y en lo grande como síntesis de lo que serían los potenciales genéticos. Pero sí que quiero decirte algo interesante que eh, Rolando apunta, que es lo que a mí realmente me llamó la atención eh, en estos momentos, o sea, ayer que estaba preparando el vídeo de hoy, es que en un momento dado Rolando dice que si bien los cofactores son importantes para que los potenciales genéticos, o sea, toda la información genética que está en cada una de nuestras células eh, y se va replicando a lo largo de toda la especie humana, donde están todos los potenciales que solo se pueden eh, expresar dependiendo de los cofactores internos o sea de nuestras sales los minerales de nuestro propio organismo pero también de los de fuera no, pero no solo los biológicos sino los ambientales de todo tipo que tienen que ver con la, con la cultura con las costumbres con las creencias con las memorias ¿Sí? se impregnan en las células y entonces cuando la propuesta eh, realmente revolucionaria de Rolando es que cuando, esos, eh, cuando, se, cuando creamos propuestas de movimiento en eh, lugares nutricios que eh, despiertan una emocionalidad integradora, resulta que el material genético que nos compone se puede reeditar. Y entonces dices, bueno, y esto, ¿quién lo dice, no dice? ¿Quién lo dice que se puede reeditar? Pues fíjate tú que los genetistas tienen una, uh, una información bien interesante que tiene que ver con los silencios de los que habla también eh, Rolando Toro. Entonces, los genetistas dicen que cuando el material genético, cuando la célula se replica, de manera que toda la información pasa intacta, heredada, heredada cuando hay mutaciones, cuando la información que se transmite es, eh, lleva implícita mutaciones, sean del tipo que sean, se produce una frecuencia vibracional que está registrada Uh, que se diferencia de cuando eh, no hay mutaciones en la información que se transmite. Cuando no hay mutaciones en la, inf en la información que se transmite, se le llama división silenciosa. ¿Mm? Entonces, Rolando dice que es en los silencios donde se puede incidir para uh, modificar la información genética y curiosamente esos, esas divisiones silenciosas tienen que ver con uh, informaciones donde no hay variabilidad en eh, la transmisión de códigos cuando eh, esa, esos silencios son ocupados por emocionalidades integradoras, podemos uh, facilitar que los potenciales genéticos dormidos o, o anestesiados o, o a la espera de, de factores ambientales adecuados para potenciarse, se potencien. Y esto lo propuso Rolando Toro en los años 80, como hipótesis. Hoy estamos a 2022, han pasado ya más de 40 años, y, y su hipótesis resulta celtera. Está experimentada con toda la violencia que hay en el mundo. Entonces... No solo sabemos que en nuestro cuerpo se, se, se, o sea, es habitado por informaciones matemáticas y, y cosas que tienen que ver con la biología, sino que en esa base de información hay el espíritu de la solidaridad, el espíritu de, de la comunidad, del apoyo mutuo, de... De toda esa información que nos compone y que es la vida. Así que si tú como individuo o como sociedad nos quieren hacer pequeños, insignificantes y, y, y desgraciados mortales. Viviendo una existencia corta, lo, lo mejor que podemos según los patrones de un sistema caducado ya, antropocéntrico, capitalista, patriarcal, pues mmm, no, no, tiene, no, tiene futuro, no tiene futuro. ¿Lo ha tenido durante un tiempo? Pues sí, parecía que sí, pero da igual, porque el tiempo en realidad solo es una medida. Viendo el tiempo de esta manera podemos entender que cualquier cosa que vaya en contra de la vida no tiene eh, futuro. Está destinado al, al fracaso. Porque la vida... No aprende de los frac fracasos. Hay mutaciones. Pero su base, su base es el amor. Y no estoy hablando de un amor romántico. Pequeño... Estoy hablando del amor como esa, como esa expresión o esa conciencia de, de vacío generador donde todo y las partes es lo mismo y nada hay que nos diferencie en realidad. Entonces te invito a que visites mi página web que te leas y te interesa el tema de los potenciales genéticos con toda la información eh, pues puramente de genética y, y que si te apetece pues comentes, comentes quiero aprovechar también para para dar las gracias a todas las personas que que vais inscribiéndose inscribiéndose a, a mi canal y por los mensajes que me enviáis por, que son realmente inspiradores y, y muy emocionantes porque estos vídeos surgieron por el deseo de, de, de compartir la belleza del conocer del, del aprendernos del evolucionar de, de de, de, de desarrollarnos como seres auténticos, humanos. Y ver la repercusión que tienen los vídeos, pues realmente es, es muy estimulante. Hoy he estado peleándome durante mucho rato para crear el vídeo de hoy porque quería dar toda esa información genética y tal y cual. Y, y al final, después de varias horas de editar el vídeo, de repetir, de hacer y tal y cual, He decidido hacer un vídeo más simple, como este que te estoy haciendo ahora. Un vídeo más simple en el que quien tenga ganas de, de, de leer sobre ciencia y genética, pues puede acudir a, a la web, a mi web, al post que he colgado hace unas horas. Eh, pero si no, el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, la vida no está en venta. No, no, no, no, podemos creer que, que somos dueños de ella y, o, o creer que podemos negociar con ella, pero no. Eso es solo una ilusión. O sea, la vida es la que es. Entonces, si en algún momento eh, dudas como facilitadora... Te quejas de que tus grupos no crecen, ¿no? Eh, que se cierran, que, que por qué no tienes éxito y por qué otros sí. Eh, y todo eso, escucha a tu interior, porque si eres facilitadora y facilitador de biodanza, en... En nuestras células hay una información que tiene que ver con, con una fidelidad a, a la única verdad que existe, que es la vida. Entonces, si has decidido ser facilitadora y facilitador es porque en la biodanza, en la cultura biocéntrica, en la educación biocéntrica, en el movimiento biocéntrico has encontrado eh, coherencia existencial. Entonces, es lícito que nos quejemos, que dudemos, que temamos. ¿no? A veces cuando no podemos pagar el alquiler a fin de mes, porque eh, nuestros grupos no crecen, porque todas esas cosas que ya sabemos... Pero somos vivien seres vivientes. Y lo más importante es la vida. Entonces, si tu propósito existencial es ofrecer lo mejor de ti, has escogido ser facilitadora y facilitador de biodanza o educadora biocéntrica, insiste en ello. Revisa qué puedes mejorar dentro. Y si después de revisar y mudar lo que tengas que mudar, ya no encuentras nada más, porque puede ser, ¿no? pues deja que la vida se manifieste como es, porque hay épocas en las que nosotras, como almas, no podemos hacer nada más que esperar que los ciclos cósmicos pasen y cuando digo no podemos hacer nada más quiero decir sostener eso que eso ya es bien complicado sostener eh, la frustración a veces que se genera cuando los grupos no crecen y tú estás con toda la ilusión del mundo de que, de que así sea para ayudar a las personas a ser más felices, más plenas, más alegres, más dichosas. Y con toda tu buena voluntad, pues, las cosas no van como, como tú crees que tendrían que ser. Y entonces, sí, es lícito que sintamos así, pero no sirve de nada lo que sí que sirve es ser fiel a la vida. Y entonces, a pesar de que la presión es fuerte y que a veces es duro, persiste. Encuentra herramientas que sumen valor y coraje para seguir al frente ese es el mensaje que de hoy de hoy entonces gracias por estar aquí uh, agradezco de corazón tus mensajes tus me gustas tu, tu todo porque todo suma y contra más me gustas y más suscripciones, pues más lejos llega, porque sabes cómo funciona esto de los logaritmos de las redes. Entonces agradezco que juntas podamos difundir esta, estos principios que sustentan el nuevo paradigma, paradigma biocéntrico en el que poco a poco vamos asentando aquí en la tierra. Gracias por escucharme, amor y servicio.